Personas hasta el momento desconocidas incendiaron una vivienda en el sector Mamatingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó el dirigente comunitario Elvis Montero. Si es? sí, esa casa se es que ante noche, en vuelta a las 12 de la noche. Hay personas apresadas para fines de investigaciones. Eh, la comunidad está vigilante. Eh, hoy estuvimos en el cuartel eh, indagando a ver qué fue por qué lo acusan, usted sabe. Porque nosotros entendemos que esas son personas del barrio. Y si las autoridades lo encuentran culpable, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros estamos aquí en la comunidad luchando por las reivindicaciones del barrio y lamentamos ese, esa, ese incendio que se produjo ahí ante noche a las 12 de la noche. ¿Cuántas personas vivían? Ahí vivía una, un solo integrante, un joven que estaba viviendo ahí solo. ¿El nombre de ti? Luis Montero. Pero no se sabe la, la circunstancia, los rumores que se, se escuchan que fue por... Motivo de problema de droga. Supuestamente dicen ellos que de que mandaba a comprar algo con el joven que vivía ahí, luego parece que el tipo se liquidó y alguien procedió a hacer lo que hizo. Para fines de investigación hay tres personas detenidas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.